flexión saco de Final Boss. Llegaron los boss. Al mismo tiempo, pureza de la ciudad. Entramos en acción. Aunque no queramos, no podemos parar. Empezamos hace poco, pero enero seguro que vamos a llegar. Hasta, Hasta la cima, cima no paro, mirar cómo lo hago si quieres anotar. Ciudad. Entramos en acción Aunque lo queramos no podemos parar la Empezamos hace eh, poco pero negro seguro que vamos a llegar Hasta la cima no paro Mira cómo lo hago si que les anota Anota la receta del estilo Que es una de Sheika Electro de manera perfecta Cuando con el beat se mezcla Vivo mi movie, movie flash yo Bruce Lee, Estoy con mi tío Frenesí, voy con lucir la shit. La que se sabe hacer lucir. Quiero la money y mucho derroche. Que me vean con el mejor coche. Junto a la mina más linda. Yendo directo hacia la línea. Siempre del web, represento la tu destructivo como Karma Agarro el balón y repito la grata. De manos arriba para el Dama. Tiramos una rima, juntamos la quinta. Instrumental, tomando la jarra no es jugotán. Pero tu tanga la bajo el rapear. Pero, pero tu tanga la bajo tú el rapear. Tú la bajo la rapear. La pero tu tanga la bajo el rapear. Pero los los los, al mismo tiempo, pureza la ciudad. Entramos en Entra acción. acción. Aunque no queramos, no, no podemos parar. Empezamos el poco, pero negro seguro que vamos a llegar. Hasta la cima no paro. Mira como lo hago si quieres anotar. Sueño sí, no, no, no. dueño de la base, esa melodía que a todo complace No diga que no si te gusta mi frase Todo el es sonido, no cuestión de clase Volaron conmigo Que sueno bien, con micro y si gritos Arrancamos la una, cortamos las cinco negro, date cuenta que somos distintos Sale de potrero, no ponemos pero un poco me la creo Pero no exagero, girando la jarra Mi mente más cara, magia cuando rimo Con abracadabra, cuando abra la puerta de Cosa de mi mente queden desatada. No me iba a decir que no te avise nada. Ya pasé muy tarde, no voy a cerrar. Llegaron al mismo tiempo, curece la ciudad. Entramos en acción. Aunque no queramos, no podemos parar. Empezamos hace poco, pero negro seguro que vamos a llegar. Hasta la cima no paro, mira cómo lo hago si quieres anotar.